En este momento, a tratar eh, con ustedes, por supuesto, que nos escriban y nos llamen, el, uno de los temas que está en el tapete a propósito del de día tope para, el, para la elección de los candidatos eh, para elegir los compañeros de boletas. El PRM y la Fuerza del Pueblo tienen hasta hoy para elegir a sus compañeros de boletas. Hoy vence el plazo dado por la Junta Central Electoral. Eh, para que los partidos políticos inscriban sus candidaturas presidenciales y congresuales. Aún varias organizaciones políticas no lo han hecho, ni han dejado claro quién será él o la aspirante a la vicepresidencia. Luis Abinader del PRM y Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo no tienen vice aún. O no lo han informado. Lo que nos lleva a preguntarnos a modo especulativo, ¿cuáles serían los candidatos a la vicepresidencia adecuados para ocupar las referidas candidaturas? Eh, pra, eh, precisamente la pregunta del día es en este mismo sentido. ¿Quiénes entienden usted o considera que ocuparían o ¿Quién más le conviene eh, ser el candidato de boleta a la vicepresidencia del PRM y la Fuerza del Pueblo? ¿Quiénes entienden ustedes que deben de ser? Bien, con relación a esto, eh, hay un básicamente en la Fuerza del Pueblo se está especulando y con muy, con muy alta posibilidad de que la candidata vicepresidencial de Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo sea la esposa de Reinaldo Pared Pérez. Pero lo que sería tomarle, ¿no? una galleta sin mano para el PLD. Una galleta sería eso para ya decirlo sería un así. un tema de en venganza el... entonces. No, eso es la política, porque, no, porque fíjate una Pero Cuando cosa. te refieres a una galleta sin mano, claro, porque, la porque estamos hablando, estamos hablando del Sí, pero estamos hablando de la esposa del secretario general del PLD, sí, pero más que incluso allá de anoche eso. No, no, no participó de manera sospechosa de la reunión que tuvo el comité central. Definitivamente, Un hombre que nunca no falta. Definitivamente la señora eh, de Pare. Ella mostró fidelidad y cuando Leonel dio el paso, ella también dio el paso. Claro, no, pero además. Y su marido. Pero quedó... lo dio ella posiblemente detrás de, de Reinaldo. Bueno. No, pero no importa. Bueno, eh, entonces hay dos matrimonios. Eh, no claro, sería una no, cosa hay, histórica. Que, hay que ver qué pasa ahí, porque la, la ausencia de Reinaldo para anoche me llamó a suspicacia. En el caso del PRM todavía eh, no está claro de si va a ser, me dice Fulvio que ya no va a ser Farid y Raful. No, no, Farid está en su candidatura Ajá. a senador. Se habla, el... se habla de que claro. posiblemente sea David Collado, pero nuestras fuentes nos aseguran que no, porque hay un tranque con David Collado y Luis Abinader. Me dicen que hay un problema serio Le voy a, le voy a leer entre lo que ellos dijo David dos. Collado. Le voy a y leer va, a lo que tú hablas. Yo de por, ahora me atrevo a descartar, me atrevo a descartar que no va a ser David Collado, pero sí se está barajando incluso, y esto es especulativo, eh, el nombre de Roberto Ángel Salcedo, Ay Dios de Robertico Salcedo para que desastros. acompañe, que sería un error para Luis, Mira a Luis Abinader. A Luis Abinader le conviene una mujer, y si esta muchacha, ¿cómo se llama? Eh, la milagros. Si sí, milagros. milagros, Germán, tiene buenos números, entonces yo creo que Luis Abinader tiene que eh, acompañar de interesante esa, esa se propuesta. Está trabajando en Milagros Germán, Hito Bisonó, no. No, no, Hito no. David Collado. Hito no, no. no está en dos puntos. Sonia, Sonia Guzmán, el ella único está en seis. Hombre, El único hombre que, que, que puede acompañar, que puede acompañar a Luis Abinader es David Collado. Después de ahí tiene que ser una mujer. Mira una cosa. David Coñado, Collado, el día, el día. Ahora, oiga, esto el día 3 el prosocto, de este mes, de el República. día 3, eh, digo, perdón, el día 7 de marzo fue el viernes uh -huh. que es cuando se indica que David Collado y Luis Abinader por espacio de dos horas permanecieron juntos en una reunión 12.57 de la de, de, de la noche de la mañana porque fue parecen ya después pasado la madrugada que él hizo a los hombres de buena no se, les complace, no se les complace la humillación o la sumisión. Estas despiertan su espíritu de lucha y supervivencia, dijo David Collado. Ay. Es decir, que después de la reunión, esa fue la reacción, porque por espacio de dos horas, y que resulta que dentro de las que más cercano ha estado, en la propuesta de vicepresidencia es milagro, Germán, que ya hasta el estudio médico de rigor se hizo. Sí, sí. Es decir, que ayer se tenía planificada una rueda de prensa, yo lo que quiero que Fulvio me lo desmienta, pero la rueda de prensa como que se frustró porque no dieron datos de lo que se esperaba que era la candidatura vicepresidencial. No, Parece que, que la dejaron, dejaron para hoy. lamentaron algunos dirigentes del PRD que se fueron, sí. aprovecharon ahí y creo que lo que está haciendo Luis Abinader todo le está saliendo a la perfección y yo le felicito porque están dando golpes muy ah, contundentes de llamada, y en política yo, yo, eso suma. Yo voy a decir algo. Bueno, buenos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Jean Paredes. Gracias, tengo muy, eh, tratando de hablar con usted, si sí, hay mucha gente que espera, ya tiene que entenderlo. Sí, sí, el programa sí. Vale la pena, vale la pena, porque la corrección que tú dijiste ahorita es el trabajo más escuchado del país. Gracias, mí, no gracias. No gracias ya, muy... Carolina, <risa> mire, eh, ayer ocurrió un hecho muy lamentable aquí en Castillo, anoche precisamente bajo la lluvia, frente a los multi de Castillo, ocurrió un accidente donde dos maestros eh, se vieron involucrados de manera muy eh, grave. Bueno, se rompió todos los dientes, uno con el pie roto el golpe contundente. Pero lo que llama la atención es que teniendo un hospital con tanta categoría, con tanto equipo y especialista, no tenemos ambulancia. Es lamentable que las ambulancias de 911 que hay aquí, acostadas eh, en Osto y en Castillo, van y tiran a los pacientes ahí como si fueran animales. Y no, y no importa si hay ambulancia o no hay. Eh, gracias a Dios que los parientes tenían 5 mil pesos para pagar una ambulancia, eh, privada. Y si es un pobre diablo que no tiene con que caerse muerto, ¿en qué lo van a llevar? ¿En burro, en bicicleta? Yo hago un llamado a Gabarabón, a, Rabón, a al Ministro de, de Salud que Castillo necesita una ambulancia. No es no es justo que estemos aquí con 911 y que los pacientes sean tirados como eh, animales en el hospital y que se pase de la suerte a quien pueda. De manera que hago ese ha llamado en nombre del castillo y de toda la comunidad de aquí, alarañas, que esa situación sea resuelta. Ambulancia para hospital el castillo ya. Gracias. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. gracias. gracias. Ya, y qué pena que aún estén padeciendo de esto. Y yo sé que tú tienes bastante tiempo reclamando Pero, esa y, ambulancia. Y, ¿Y el 911 no está ya? Sí. Van y lo depositan en el hospital Pero si hay que trasladarlo a otro ah. Entonces los familiares tienen que Buscar ah. recursos para hacerlo Es decir, hacen ¿La el, la auxilio, sí. el sí, auxilio El primero auxilio Julio, Bien, pa para <risa> decir mi parte Responde, Fulvio ¿Quién va a ser el candidato a vicepresidente de Luis Abinader? Hoy, coño juega, hoy a las 10 de la mañana Ay. Tiene reunión El Comité Ejecutivo Nacional mm. Donde van a a darse a conocer eh, algunos nombres, posiblemente el nombre de la vice o el vice que va a acompañar Ay, a Luis. Ahora, Dios, eso va a ser un palo lo importante es la expectativa que se ha creado. Lo importante es el manejo también que se le ha dado. verdad Gilles? Sí, no, no. Tengo que felicitarlo. Sí. Hay que felicitarlo. Entonces, el equipo de Luis Abinader ha hecho un excelente hay, trabajo. Hay... No se descarga Lo único que ellos se, en lo único que ellos se cayeron fue ir al y, y reconocerse el CES como un organismo que puede no, llegar no, a el no, no. PED está bien. Está bien.